Encantada de saludarte, mi nombre es Pilar Laguna Sánchez y vamos a compartir durante este semestre una materia muy práctica como es Dirección Financiera 1. Se trata de una asignatura que nos permite descender a la realidad de las empresas y de la valoración de sus, tus proyectos, por qué no, emprendedores. Con Dirección Financiera empezarás a comprender y encontrar el sentido de muchas asignaturas que te has ido encontrando a lo largo de tus estudios. Ahora es el momento de emplear esos conocimientos de matemáticas financieras, contabilidad y estadística. El objetivo es bien sencillo, aprender a analizar proyectos empresariales atendiendo a su rentabilidad y riesgo. No olvidando que los proyectos debes financiarlos y por eso tendremos que trabajar con el coste de la financiación. Y claro, sería perfecto conocer todo a priori, eso nos colocaría en un entorno de certeza. Pero la realidad es que las empresas, como todo en la vida, deben enfrentarse a las situaciones de incertidumbre con el riesgo que ello supone. Esto es fácil de entender cuando acabamos de salir de una pandemia mundial, hemos vivido el impacto de la subida de la energía o los desastres de una guerra. Durante el curso, constantemente iremos observando ese entorno tan cambiante y que tanto afecta a las empresas.